Ay, ay. Si sí, teniendo un no cuidado y cuando eso tan contra no pasa nada. Ok, Joseph Taylor. Pues vamos, Leo. Y me llevo también para poner. Venga, una. una cámara ya. Oh puta madre, macho, hace mucho que no entro en esta casa. ¿Dónde estaba el cuadro? ¿Dónde estaba el cuadro? Ah, no, no. No, no. O está abajo o está aquí al lado, esto abajo? Está aquí arriba, primo. Vale, y acabo de abrir algo por aquí al lado Joseph Taylor, ¿dónde estás? Bueno, otra cosa a tener en cuenta. Eh, el fantasma, cuando no se pone en modo ataque, no se mueve de primera hasta que tiene un objetivo. Creo que leí, eh. creo que decía eso, ¿eh? ¿A tirar tú algo? Eh, a tirar. Eh, aquí, un 3. Pues aquí está, ya está. Yo sé. Hostia. ¿Cuánto marca? Trae, trae, trae, trae, un trae, un trae, te he dicho un trae. No me has dicho nada, Timo. estamos moviendo todo, ¿no? ¿No era tú? Que no estoy moviendo nada. Dios, a Taylor, ¿dónde estás? Aquí hace 7 grados. ¿Cuánto? 7 grados. Pues está aquí, no falla. Voy a poner la cámara, ¿vale? Voy a poner... Eh, aquí mismo Venga, va, vamos a poner puntitos Voy a poner los puntitos ¿Cómo para que por ejemplo que por ejemplo vayan dando para casa y con la cámara vea a su mamá en la ventana he leído que puede hacer ruido hasta la ventana eh a metido mucha interacción obviamente falta que metan aún más Por cosilla, vamos a ver. la luz, ¿eh? sí, ¿no? sí. de todas maneras, ahora vas a estar muy tranquilo Uy, te la ha tirado. Ah, oh, no, vaya, soy yo Pues vamos a poner más cámara. Coge tú una y yo cojo el libro. Y coge tú la otra. Lo que mola es que con la cámara te podemos mover por la casa a oscura. Bueno, me tiene misión nocturna. Perdón, perdón, perdón. Le pongo la cámara es que te pueden mover por la casa como que a oscura. Está da... tirando cosas, ¿eh? El libro, a ver si ve el libro ¿Cuatro como. Grados? ¿Dónde pone 4 grados? Por aquí he marcado 4 grados. Mira el libro, primo, a ver, a ver si escribe. Escribe en el libro. ¿Me puedes escribir en el libro? Escribe algo. Yo sé. Yo sé, Taylor, no escribe grados. algo. 4 grados, nada 4 grados con mucho Joseph Taylor, escribe algo en el primo, se ha el libro ¿Cómo? Hombre, se le ocupa Ahí. todo, pero bueno Joseph Taylor, escribe algo No hace nada más que decir las cosas ¿Dónde estás? No para decir las cosas Está tirando pegadores, tú. Yo sé, Taylor, escribe algo. Bueno, vamos a por más cosas. Va Ah, para una, una interna, el mamón. Vamos a ¿eh? ver. Dejarlo un poquito quieto a ver. A ver. Aquí normalmente, como está ahí siempre haciendo cosas, está tirando ahí siempre todos los platitos. A ver, que no tiene por qué. Ver, no, no tiene por ni por que haber ni orden ni lo otro, pero bueno. Este no va a tener lo de los puntos, eh. No, este no. Voy a coger. Lo, lo vamos a pagar por si acaso, no Voy a, voy a, a coger va. la parabólica. O tú quieres probar la parabólica. No. Llévate la... espíritu. Y, y me llevo también la cámara foto Vamos Es que la política, la política mola Porque te habla por aquí, ¿sabes? Vamos a ver Háblame George Taylor Hola, ¿estás aquí? Primo, puedo apagarlo para ti, cuál Eh, Primo, me está hablando por aquí, por el micro. Macho ruido, ¿eh? ¿Hizo alguna prueba o no? Sí, es una prueba, es una prueba de un fantasma, de un tipo de fantasma que hay. También indica dónde está el fantasma. ¿Dónde estás? Hostia. Hostia. Me por la... Por la ¿tú Ahora, ¿sí? <risa> Lo he oído, lo he oído, tío, como mula <risa> <risa> Lo he oído. <¿tú? risa> sí, ¿ah? Yo quería que era que, yo que era Lucía. Soy Eh, trampa acá, trampa acá, trampa acá, trampa acá, trampa acá, que yo quiero probarla, tío. Toma, <risa> prueba <risa> tú esto, prueba tú esto. Vamos para entonces, que yo quiero probarlo, tío. Si ataca, vete para arriba corriendo, eh. Dónde estás? Oh, oh, qué guapo. Sí, hay Bing Yu. Encima tiene tiene un un icono de un fantasma. Sí, tiene un icono de un fantasma que detecta. ¿Eres amigo? Ahí vale. ¿Eres amigo? Pero escribo, escribo y libro. Vamos a ponerlo. Mirivo. Espíritu, porter gay o pesadilla. Qué guay. Sea Seguro, seguramente. A ver qué pide el porter Huella. Pues ya está. Vamos a mirar, ¿eh? Soy guaya. Mm, Tengo la cámara, ¿vale? <risa> Tres. Voy voy. Aquí eh, hay que cogerla. Aguay ya no veo por ningún lado, eh. Ah, mira sí, la en la ventana. Eso es lo que estaba viendo antes, el plomo. Foto hecha. Ya está, lo tenemos. Tentamos pillarle. ¿Qué? Tentamos pillarlo, más que nada hoy y hacer las misiones para venir a punto por la radio, primo, Perdón, mira a ver las misiones para intentar pillarlo mientras. El nombre era Joseph Taylor, ¿no? Joseph Taylor, sí. Una de las comisionadas. Viste que el fantasma ataca utilizando un crucifijo. ¡Ay, ay! Yo! Yo! Lord, qué giñe, colega cuando ataca. Y eso. Porque, porque va. Oh, yeah, a por ti buscando, tío. ¡Qué guapo, primo! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo, tío, Que va a pillar en mitad la charla de la foto y empieza tú a todo hacer pero tú la cámara y tú a hacer gorgoritos, ¿sabes? Y si oye el tío gruñendo y va por ti el cabrón, qué guapo. Está cabrón, ¿sabes? Sí, pasa que yo lo he abierto salí, guapo. Dios, qué guapo. Vi a ver la foto. No sé si le he pillado, ¿sabes? Es que ha venido por mi tos, ¿sabes? Es que se ha metido en el, en el lavabo. No me ha pillado por nada el cabrón. Ni mira la foto. Mira, interacción. ¿Está grabando? Sí, sí, sí. Pero luego lo ves. Dios, qué guapo. Entonces que. Es un portal game, ¿no? Sí. Dios, no hemos hecho ninguna misión. Te he dicho. Pues entonces. Eh. El inciso es Con el inciso. Espera, sí, sí, sí sí. El ataque? sí. sí, sí, si sí lo tira, sí. Encendido, obviamente. Pues venga no para ¿no? Mira, consigue. No, no, no, no. Consigue una media de cordura de 25, te falta a ti, no, te falta a ti bajar un poquillo más la cordura no, la media del grupo, primo, la ah, media vale. del grupo Ah, vale Eh, voy a llamarme otro... ¿Tú ya llevas un incienso? Sí Venga, me llevo otro señor a la Cruz y otra cámara para echar fotos Recuerda apagar la linterna, ¿eh? que cabrón, más que por la linterna. Eh, el incienso hay que tirarlo cuando te persigue. Joseph, Joseph Taylor, muéstrate. Por eso es mejor de tú que yo puedo todos los gestos. No, no te tengo por qué matarte si corres. Joseph Taylor, arriba eh, te digo yo. Mm -hmm. Muéstrate. ¿Dónde está? tíraselo! tíraselo ¡Mierda, vida por mí, vida! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mí! mierda! No, mierda ¡Mierda! cuenta. mucho ¡Mucho! más tarde. Bueno, se llama el tío George Miller. Y la casa es la que no se pueden condenar. A nadie. Guay. <ríe> ¿Qué me llevo? Eh... La cámara ya me ponen. La venga. Vamos, tío. Baja a ver si abajo está la luz, ¿no? O aquí, ¿Aquí puede estar la luz. Aquí está no abajo. está. Pues está abajo todo. Voy abajo, ¿vale? Vale, luz dada. Ah, que viene por atrás. Espérate, ya que está. Entra aquí, va a estar aquí abajo. John Miller, ¿dónde estás? Aquí que a ser también con la cámara. Me ha marcado por aquí. Espera, espera, espera. Me ha marcado 4 grados por aquí. Porque habrá Ve, pasado está aquí, está aquí, está aquí, ¿eh? ¿Dónde? dónde? Tiene que estar por aquí, ¿eh? Cuatro grados aquí ¿Aquí justamente? Sí ¿No llevas tu detector? Llevo el del... detector de campo Voy a coger la cámara, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Qué oye? ¿Lo oyes? Sí Arriba, o llovea o, o el grifo arriba Vamos a subir arriba, a ver. me la ha dado otra vez un grifo. Oh, a la, la tele, a la tele, cabrón, me la ha dado, a la tele. La tele, ¿cómo se ha pasado? Por pues el más no tiene atabora aquí, ¿no? Aquí está. Tres grados aquí. Aquí, pues va, taquitos. A ver, voy a... Voy a Mira con la cámara. Con la cámara de, de infrarrojo, por si acaso. Aquí tres, ¿no? Eh, con el, con la cocina. Aquí tres. Vale. En la cocina... 8 aquí está, aquí está. Vale Pues... Voy a dejar aquí la cámara Bueno, vamos a ver si encontramos más fenómenos famosos Voy a poner los puntitos. Ya he puesto una, ahí hay muchos sitio para ponerla, pero bueno. Voy a poner la puntito Primo, si se un nuevos ataques, sal corriendo abajo, ¿sabes? Eh, mira, mira, mira, en la puerta estaba. Estaba la puerta, tío. Y se ha venido por mí. Vale, he puesto dos cámaras. Ok. Vamos a ver si vamos a ver cositas. cazas. de no sé creer aquí afuera. Bueno, chicos, que ya se está de Ahora, Ahora lo voy a provocar un poquito. A ver si. Vamos, está la puerta delante, tío. Espérate, espérate, ya voy yo. Voy a llevar. Espérate, voy a más Un sen cámara. sensor. Venga, voy a poner un sensor de movimiento también. El director de campo no me ha detectado nada, ¿sabes? Está tirando cosas. Vale, vale. Ha, ha tirado una taza por aquí. Vente para acá, vente para acá. Vente para acá, vente para acá. Vamos afuera, primo. ¿Por qué? Vamos a ver si veamos los orbes. El que digo que es fantasma lo he visto sin cámara. O sea que vale. no hace falta los chismes esos verdes. No, los chismes verdes son como de todo como si fueran orbe primo. decir que aunque lo veas sin cámara puedes detectarlo con, con los chismes eso. esta vez, eh... vale, de todo el mundo ya, ya, lo, ya lo hemos pillado. Pues vamos a llevar más cosas, no sé. El libro, el.. Llevo el libro y la espiritual. Y yo llevo. El... Voy a llevar una cruz. Vamos a dejar una cruz por si acaso. En mitad. Hola, ¿estás aquí? Hola, ¿estás aquí? ¿Sabes si se. se.. Se todo. Eh, tan difícil, no se sabe estás aquí? Sí. Me ha hablado claro, claro. Un tiro de ahí. Venga, una primera prueba Speedybot. ¿Cómo? He dicho que escribo en el Vale, vale ¿Escribir en el libro? Nos asustamos. en el libro? Es que es un mal hecho o le doy las puertas. Vamos a por más cosas. ¿Y me está hablando ahora? no que poner todo en silencio. Eh. Es que el director de campo no me ha necesitado nada. ¿no? Lo voy a tirar allí al lado del libro, ¿vale? Y voy a llevarme la cámara foto. Jormila, ¿dónde estás? Estás tirando cosas aquí, primo. Tienes todo esto tirado en el suelo. Vale. Yormila, muéstrate. Mira, ¿puedes mirar el termómetro? Voy. ¿Está aquí? Ahí, está. Allí, primo, aquí. Ahí está en el suelo. 4 grados, no baja yo, 4. La cruz. La cruz está negra, ¿eh? O sea, como no va a hacer no, nada. No, no, no. ¿Dónde estás? La 15, cabrón, bolina. Y eso, lo, lo, lo, la va. La 15, que lo tenía de atrás, tío. Y yo, que me ha seguido el cabrón hasta, hasta abajo. Uff. Yo que estás afuera o, o te ha podido encontrar. ¿Me puedo podido A mi me ha seguido el cabrón hasta abajo, ¿sabes? De que eh, tú te encuentras detrás de un objeto para que no te vea y ya está, mientras no te siga. Mira, lo del incenso no lo he hecho yo. Vale, vale. <risa> hacía ruido, hacía algo como. <risa> sí, tío hacía. <risa> Ahora por la más, tío. El medidor me dice que estaba marcando, tío. Pero cuánto pero si, es, pero eso también es porque se pone loco. No tenemos cobertura, tío. Cobertura dirá. Cobertura. <risa> eso, Vale, vale, vale. He echado una más que no, pensando que tú ibas a echar también. Yo he echado una, ¿ah, no he echado una? Pues no he echado. No, no he echado. Bueno, eh. No, no, no. Voy a poner también. Porque son pruebas y si son para pillar palas por la mano, le eché. Como sabemos por dónde se mueve? Lo no he escrito en el libro, eh. ¿Eh no? No. ¿Dónde está el termómetro? ¿Dónde lo ha dejado? Aquí, ah, ¿verdad? ¿Dónde está? Lo he tirado para allá, corriendo. Ya, ya, ya lo tengo aquí. Nada, no hay temperatura negativa. Uh, la cámara, entonces, hay, que, hay que moverla. Tiene que haber alguna evidencia más. O huella o algo tiene que haber por aquí. ¿Qué cama? No ¿Lo Sí, tío. sí, están dando. ¿Cuánto marca eso? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la huella! ¡Mira la huella, primo! Dónde Dona va, marca. Oh, tía. Oh, tía. Eva, torre, corre. De una pared. Pilla No. Ah, sí. Oh, te la ha pillado. Come and get it.